Niñas, cranianos, cranianas Bienvenidos una vez más a las pendejas clases del voz Y lo único que voy a tratar de hacer es pues transmitirles lo que yo sé para poder cantar La vez pasada les estaba enseñando cómo apoyar Hoy lo que vamos a ver Es ya cómo colocar Apoyar es como lo vimos la vez pasada, es simplemente poder manejar tu diafragma a manera de que soporte tus pulmones y entonces puedas generar una columna de aire, digamos, fuerte, consistente y conforme ya te habrás dado cuenta, si estuviste haciendo tus ejercicios de diafragma, con tus sentadillas y queriendo cantar apoyando, ya te darás cuenta que te puedes dominar cómo sale el aire. Te voy a enseñar lo que es colocar para explicarte, eso sería todo mundo. Hemos jugado de, de chavitos, de los güeyes que les gusta jugar. Y haces voces cuando juegas. Se acuerdan, se acuerdan. Todo el mundo fuimos muy mamila de niño jugando a las mamadas. Así era a las fantasías. Entonces, que eh, hablabas con un sapo haciendo voz de sapo, ¿no? O que. ¡El pajarito, mi pajarito, nada! ¡El sapo nada! Entonces, todo eso este instrumento eso es modular la voz y, y lo, lo haces con tus cuerdas y colocando el sonido en diferentes lugares no es más que eso para que se oiga fuerte y claro ya sabes apoyar y sabes que si apoyas sale más fuerte el aire eso es cuando gritas precisamente eso es lo que HACES apoyas y generas una columna de aire gruesa, potente y, y, y, y pareja y pues, las cuerdas vocales vibran a todo lo que dan y generas esa amplitud de voz. Pero para colocar, como no se ve el instrumento, hay que sentir dónde pega, dónde pega el sonido, las vibraciones, por dónde las vas a sacar. Todos tenemos en la cara huecos, huequillos que se llaman senos paranasales o senos uh, centales o... no son estos senos <ríe> no pero bueno, ahí pueden ver cualquier libro de biología cuáles son los pinches senos de la cara y esos huecos son los que vamos a ocupar para cantar ahí por ahí vamos a colocar el sonido por ahí lo vamos a tratar de sacar, por así decirlo pegar con el sonido ahí, con el aire para que suene diferente, bonito, cubierto, parejo, este, el sonido por ejemplo, si yo canto, cuando se llama que estás cantando con la voz abierta es cantar como, como hablas, ¿no? entonces una cancioncilla se de cuenta allá en el rancho grande, allá donde vivía es mi voz, tal cual pero qué pasa si ahora la coloco y la digamos, la ponemos por aquí Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, de alegre me decía, de alegre me decía Se siente, eh, se siente como vivir aquí No lo veo, pero es la práctica Tú nomás, el cuerpo hace lo que tú le digas Entonces tú imagínate, te quiero que salga por ahí, te lo imaginas y sale por ahí Ahora, cuando vas a dar un agudito lo sacas más bien de aquí lo colocas lo mandas más allá para que salga vibradito bonito clarito por ejemplo y el flautín okay. y el flautín se siente ¿eh? se siente ya para impostar como lo hacen los, los uh, los que cantan música clásica, ópera, digamos. Esa es otra cosa. Porque dirán, ah, eso no hace. No, lo que debería hacer... El flautín Es otra cosa, es otra cosa. Aquí nomás... El flautín Entonces, yo no se los puedo explicar que se siente que, que lo tienen que hacer. Espero les haya servido esta explicación peor ¿no? porque pues yo no soy muy técnico que digamos que bueno yo les voy a tratar de transmitir este lo poco o lo mucho que sé para que ustedes también puedan cantar lo que quieran pero hay que, hay que echarle ganas hay que practicarle eh, por ejemplo a mí me costó trabajo eso a lo mejor les va a costar trabajo otra cosa ¿no? pero la, la cosa es estarle practicando para hacer sin lastimarte sin dañarte las cuerdas una bola de cosas que no queremos porque se va afectando poco a poco tu instrumento entonces espero que esto te haya servido de algo, y si no pues ni pedo mi luchita dice no pero, nada no, si sí te va a servir si sí te va a servir, nada más si pues, sí hazlo si sí hazlo no, y pues eh, si les gusta este pedo denme un like y si no chingues menos de nada total me que mi quería ah, no, denle like si les gusta Y coméntenme ahí si que estás muy pendejo O si está chido, sigue Algo, porque si no, pues no sé si, si esto está funcionando O no les está funcionando Yo soy el voz, la voz del cráneo En el poder del rock Y no dejen de visitarnos en www.cranion.com.mx Chao